Al ser cuestionado sobre la condición jurídica de Bolívar Ureña, Boli, el licenciado José Hoppelman manifestó lo siguiente. En este caso, ¿cuál es la condición de Bolívar -Cureña? Ahora mismo ya no es imputado en el proceso. Esa de inmediato la medida de corazón. Eso es lo que el juez ordenó. De su lado, el licenciado Noel Medina. También abogado de la parte querellante en el caso, al ser cuestionado sobre lo que sería la seguridad de Boli, dado la magnitud que envuelve el caso, expresó. Sí, mira es que La seguridad a nivel nacional, eh, podemos decir que no existe, todos aquí podemos ser víctimas en cualquier momento de cualquier situación. Cada quien es responsable de la comisión de un hecho y también cada quien es responsable de guardar su propia seguridad. Nosotros hemos cumplido con la figura legal.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 porque ya su pena ha vencido seis meses, ya ha pagado su pena y de él dependerá si entiende que va a colaborar o no. Yo todavía no puedo decirte porque la acusación hasta esta hora no ha sido depositada. Ha generado opiniones encontradas sobre la libertad del boli y extinción de toda acción penal en su contra. Ataquista Polanco, madre de Emily Peguero, ofrece breves declaraciones. Yo solo puedo decirle que en una ocasión él subió y me pidió perdón. Lo había arrepentido y el señor y mi hija me dio la capacidad para yo perdonarlo un día como hoy. Muy conforme, muy conforme. Genaro Peguero aseguró confiar en la investigación realizada por el Ministerio Público y en sus abogados en torno al caso. Eh, respecto al boli, yo eh, estoy conforme con lo que ha hecho el Ministerio Público y lo que está haciendo nuestro abogado.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 Hemos dicho, queremos justicia, pero se are, seremos justos. No vamos a atropellar a nadie y nos vamos a montar en el tren del populismo penal para dañarle la vida a nadie. Aquí se hará lo que la ley manda y eso es lo que se está haciendo. Mientras tanto, y así lo ha manifestado la parte querellante y familiar de este Emily Peguero, continúa la investigación en torno al caso y nosotros como siempre estaremos dando seguimiento paso a paso en torno al asesinato que ha consternado al país y al mundo. Para NTN reportó Joanny Paulino.